Buenas amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy estamos sacando un nuevo videito para el canal. Esta vez lo que vamos a hacer es... Voy a explicarles cómo descargar GTA San Andreas Underground Multiplayer. Lo que vamos a tener que hacer, primeramente de todo, es ir a la descripción y ver que hay todos estos archivos, menos esta foto, esta foto y el acceso directo a este. Primero que vamos a tener que hacer es... Tener un GTA totalmente virgen. Sin ningún mod, sin ningún NB-series, ni nada. Eso se agrega mucho después. Lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, crear una carpeta nueva. Por ejemplo, no sé, yo le dejo este nombre, pero bueno. Van a abrir esto y van a tocar acá y van a ir al escritorio y ver la carpeta nueva. Van a ir y les va a ir extraer. Va a empezar a descomprimir todo esto. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Jeje. Eh, elimino todo. Bueno, ya hecho eso, esto lo sacamos de un lado. Lo que vamos a hacer es descargar el archivo este que tiene un 4. No es como este que tiene un 4 y un guión 1. Normalmente bueno, hay que descargar este, que pesa 3,43 GB. Va a tardar un poco en descargar, pero está bueno. Van a ver que está lleno de archivos Van a copiar todo Y pegarlo en la carpeta totalmente Que donde estaba el GTA recién extraído Ya después de eso van a poder entrar al el, eh, Underground Multiplayer Van a tener que Registrarse Van a tener que registrarse les va a aparecer cuando ya sé que tengan todo. No, mal ahí me equivoqué. Ahí. Se van a conectar. Y van a ver que les van a aparecer un montón de... De servidores. ¿Qué van a hacer ahora? Porque seguramente a ustedes cuando entren intenten entrar a un servidor les va a aparecer una foto como esta. Se tiene mala calidad, sí Va a aparecer Fastman 92 Limited Bueno, esto no nos es importa. ¿Qué vamos a hacer para arreglar esto? Bueno, para arreglar eso, vamos a tener que primero entrar a esto y reemplazar todos estos archivos, que esta carpeta es la guión 1. Esto van a pegarlo todo en la carpeta donde habían pegado el nuevo GTA. Ya hecho eso, van a descargar el GTA nuevo, este que les dejo en la descripción y Lo pegan en la carpeta Y listo, ya van a poder entrar al, a los servidores Ya van a poder entrar acá todos estos servers que les aparecen Por ejemplo, acá hay de rol bueno Entran a conectar, van a tener que ir a configuración, ponerse un nombre, como acá dice ya he hecho eso, tocan acá, tocan connect, o pueden darle doble clic y a conectar Es un server de ejemplo este. Y bueno, sin nada más que decirles gente, espero que lo disfruten. Cualquier problema que tengan me lo dicen en, la script, en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos.